que me... que este paquetería un chin, chin. bueno, eh, es que para mí no fue un chiste en serio, porque ah. a partir yo le decía a alguien antes de ayer que, que me abordaba con respecto a esa situación el, el, la ley eso es lo que establece ajá, ajá. el próximo domingo que estamos a 7 de ajá. julio es donde de manera oficial es aperturada la pre-campaña donde los partidos y los candidatos ya pueden Oye, y, abiertamente y tú le dices eso a, a Emanuel, su... así de frente a tu cara de frente a él, así, tú, tú tienes la vergüenza de decirle eso a, a Emanuel, tu hijo serio, tu hijo, así, tú decirle mira, aquí solamente se ¿Sério? abre la campaña electoral el nosotros 7 de en ese sentido eh, eh, hay que reconocer que <ríe> hemos ido avanzando <ríe> esa acción ¿verdad? que tardío, pero ah. se hizo de eh, sacar los spots eh, proselitistas de los medios de comunicación quitar las vallas de la donde estaban colocadas, aunque fuese momentáneamente aunque tarde, pero es una acción que eh, fue, eh, la llevó a cabo la Junta, entonces, eso nunca se había hecho, intentar cumplir con la ley, más no, sin embargo yo creo que en este sentido y en estas elecciones el Romero, hemos avanzado Así que de manera oficial ya el próximo domingo Inicia la campaña electa. Algo que no me gusta sí, yo me algo, estoy riendo ti, eh. que, algo que no me gusta sí. eso, eso es bullying <risa> <risa> Algo que no me gusta Y no sé Es el asunto del tope en los gastos De eh, lo de la, de la campaña que inicia el domingo. Ah, pero que el él está peor que cooking ahora, es chiste. Que hay Oye, hay, tú hay... vas a coger esta cosa yo, en serio no, o me voy? Yo no sé cómo la Junta Central Electoral va a controlar ese tope que oye, ha establecido. Oye, si tú vas a seguir con tu chite porque yo vine aquí con una Oye, vine hasta si tú me dices eso yo vengo con la con una chacabana que tengo yo, yo de flores. llego un hombre serio, no pero, hoy, pero hoy vine yo con una chacabana blanca para que él para que él me sí, haga es, me agarre es, y me suelte todos esos chistes una tras la otro. El son de paz. eso ¿tú viniste señores sí. que, es, el, el, oye, oye, digo, okay. que que van a, a, a, a tratar de controlar los gastos en campaña no, que eso, pero, el origen el origen de los gastos pero eso es lo que te estoy diciendo serio que <risa> de, lo, de las cosas que yo lo veo eso sí es un chiste, o sea que me diga la junta verá cómo va a controlar esa parte, ahora bien mm. Antigua, lo que dice el compañero sí. es que es un chiste sí. de la junta que el próximo domingo oficialmente ¿y, y, y, y ya la campaña, a campaña, ¿tú sabes campaña eso? Oh, que, o sea que la facción de Leonel no, es una campaña, la facción de Danilo es una campaña es una campaña, es más hasta la militarización del congreso es campaña hasta eso es campaña porque ¿por qué lo militarizaron el, pro, el congreso? porque hay una facción que está aupando un candidato ¿verdad? y que está haciendo un muro de contención ante el abayazamiento la el, el, el carro sin freno de la reelección que no, está que no porque está un la... candidato, ah, es porque están sí. en contra de que Defendiendo se la Constitución. Son Constitución, Constitución. Sí, sí, de eso mismo que defendieron en el 2015, lo que mismo que defendieron con, con Hipólito, lo mismo que defendieron con todas las que con todas las que han hecho, las 36 que han hecho. <risa> a, a, bueno. a un grupo de ciudadanos respetables de este país, se ha opuesto todo el tiempo a, a que se modifique la Constitución. Gentes apolíticos Estoy, estoy, estoy ayudándote con tu chiste estoy ayudándote ¿eh? ah, sí, no. sí. a políticos que solamente le interesa el bienestar y el progreso de esta nación dominicana así que eh, felicitamos a los agraciados eh, bueno, en el día de ayer hablando de eso de militarización pues el presidente del senado eh, Reinaldo Párez Pérez después de una Reinaldo, reunión, Pechito, luego, de un conversatorio Pérez. con ¿No el presidente <ríe> pues se tomó la decisión de desmilitarizar eh, la parte frontal sí, del Congreso creo. Nacional. Así que desde ayer mismo comenzaron a y, retirarse y, los policías y militares que estaban custodiando la parte frontal del Congreso. Y Leonel, de, ya, y Leonel del, del Congreso. dio muestra de debilidad o de, del salpazo que le viene, porque ya mandó... A, que, dijo a que, que se conforma una comisión para una, una tratar formación. el tema y recuerden, y hay un, algo que yo he dicho siempre en este país, todo lo que se lleva a comisión no se resuelve, yo quiero ver un un solo, una ah bueno, la única, eh, sí señores sí me acabo de acordar de algo y quiero pedir excusa por lo que he dicho siempre de las comisiones, la comisión que evaluó Punta Catalina, sí dio sí, un informe, un informe Está por ahí el informe, que dijo que el informe, ahí ellos enumeraron los sobornos de Daguarre. ¿De ahí cual tú quedaste complacido? Ay, sí, complacido, complacido totalmente porque estaba ahí Agripino Nuña Collado. O sea, si está ahí Agripino, yo pongo mi mano y hasta mi cabeza. O sea que. Sí, no sé, estaba o, también un alto crítico periodista. O sea que. Eh, que o, este, un alto crítico periodista de, de este país. ¿Tú sabes cómo, acá, la, eh, cómo la vamos a poner a este programa? Eh, eh, eh, el eh, programa de cinismo. Sí oh, eh, eh, Sí, sí. Sí, va. Entonces ahí vimos como esa comisión eh, enumeró esos sobornos que hoy salen eh, a relucir eh, En, en toda esta semana que se ha tratado de apagar como de lugar Pero no hay forma, porque hay gente, hay gente tan, tan importante involucrada Sobre todo una de las, de los, de, la, de los, de un departamento, una un, una acción económica que se estaba dando en este país Que iba en ascenso y que en creciendo Que era la bolsa de valores Ahora mismo está temblando Porque su presidente de la bolsa de valores Tuvo que sí, renunciar ya, el día de sí, ayer sí, sí, pero ya fue sustituido por, por oh, O sea que no, el sigue, sigue, Aquí sí es bueno, oh, pero entonces al, sí, eh, No, pero sigue ya, sigue oh, normal eso sigue y normal sale escenario, Tú sigue. sabes lo que es la bolsa de valores La bolsa de valores es percepción Sí. Mira, ¿Eh? Sergio pero, regresando al comentario, lo bueno sí, sí, del caso quiere, es sacarme, que eh, volvió la tranquilidad al Congreso. Esos que estaban eh, muy eh, eufóricos, me imagino que ya todo va a volver a la normalidad. Ya los, los congresistas, dicen, devuelvan a los la celitos, línea, que dicen, no a la línea de Leonel, se van a integrar, van a participar. Y le pedimos los a los que recibieron los en, chelitos que lo devuelvan, que no hay en relación. En el Congreso, y todo va a volver a la normalidad. Sí. <ríe> Antigua, Antigua dijo eso muchas veces. Así que devuelvan el ochelitos a Antigua. Así es que donde no hay cinismo al momento de hablar de esos temas políticos es cuando te contamos con la presencia de Ramón ¿Qué no? de Ramón Pero Ahí que yo voy ¿Eh? <risa> ah, Antes de irnos a la pausa, vamos a, a dar.